Sabroso, donde hay un negro y un tambor. que por siempre adoraremos porque son negros benditos negro, fray, martín, te corre, negro tiene la pieza, genito, que por siempre adoraremos porque son negros benditos pues rey, por porque son negros benditos Te duele el santo que adoro, porque de no mi devoción. Nuestra mi padre, mi madre y te grito nací yo. Ah, ¡Oh, tiene el si la derecha I'm gonna go